Ahora si morirás, maldito subtero. Eso está por verse. Sancadilla. Barredora de mierda. Saltito. Hielo congelante. Gancho tox te gana adelantando mágicamente. Ja Pero ja verga. Nadie me dijo que lucharía con bolo ja Ah, miren, ya lo mate. Miren, voy a destrozar esto. ¡Ya! ¡Mierda! Ah, es Shang Tsung, Te ganaré su cero amarillo, y luego te cortaré las pelotas y los ojos para servirlos en la tienda de bonobones a eso está por verse. Terminaremos con esto. <tose>